Hola, un saludo. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Morales. Yo soy una persona sorda, vivo en Medellín y mi emprendimiento, llamado Spa Cosmetóloga, es un centro dedicado a la limpieza facial, también al cuidado corporal, cuidado de la piel. Ahora les contaré un poco sobre nuestros servicios. Uno de ellos es la limpieza facial, extracción manual de comedones y puntos negros. También eliminamos manchas o parches de tonos café en el rostro. Igualmente hay un tratamiento para la piel reseca y tratamiento para las arrugas. Estos servicios serán de gran ayuda y provechosos para ti. De igual manera, ofrecemos masajes relajantes para disipar el estrés y los dolores causados por el trabajo extenuante o las afectaciones en tu salud por el entorno. Estos servicios te ayudarán a mejorar tu salud. También tenemos... La depilación con cera en puntos como el bigote, piernas, pecho, espalda, también axila, entre otros. Y tenemos proyectado ofrecer tanto a hombres como mujeres masajes moldeadores y reductores que ayudan a eliminar la grasa localizada y estilizar la figura. Todo nuestro portafolio aporta el cuidado de la piel y el cuidado corporal. Por otra parte, también ofrecemos productos naturales enfocados al cuidado de la piel y el cuerpo, como lo verán claramente en la imagen. Estos sirven para los procesos de cuidado de la piel y mejoran su salud. Bueno, creo que eso es todo. Con mucho gusto atenderé sus inquietudes, así como para acordar y agendar citas. Sean bienvenidos. Dejo en la parte inferior mi número de WhatsApp. Gracias. Chao.